1 de julio del 2020, primero de julio del 2020, resulta que el 28 de julio exactamente, hace dos días, subí este video el 28 de junio subo este video diciendo cómo, quiénes, cómo, cuándo y quiénes me envenenaron. Explicando un poco de detalle este, que había pasado desde el día que me envenenaron con el bizcocho qué sé yo, bla, bla, bla. La cosa es que ese mismo día, esa misma madrugada que fue de madrugada, grabo este video en el que digo explicación de toda la comida envenenada de Esmeralda en el que muestro cómo es que me dan comida que parece que está sella pero obviamente ya la han abierto anteriormente la cosa es que al otro día grabo este video en el que digo fuegos artificiales después de los dos videos importantes donde hablo este video fue porque yo estaba explicando que esta lista de reproducción donde aparece todos los que yo tengo. en esta lista de reproducción es posible que alguien tenga esto de aquí. Si alguien tiene ese enlace, obviamente puede ver todos los vídeos que yo tenga y puede estar al día de lo que yo voy publicando y prepararse para lo que va a pasar. Así que si alguien tiene esto, y yo subo este video. Y este otro video, este, obviamente va a generar esto es donde yo he explicado de los fuegos artificiales. Al otro día, el 30 grabé. diciendo que André ya no cierra las ventanas este día, ya no las abre perdón no creo que se haya cansado de abrirla porque el primer video que yo subí a YouTube era de él abriéndome las ventana que yo cerraba así que el hecho de que haya parado tres años después justamente ahora después que yo subí esos videos no es pura casualidad Después de eso, hoy de madruga grabo este video, este audio este, Que dice gente afuera de, de casa de madruga Y los perros empiezan a ladrar, Seis horas estuve grabando La cosa es que en el audio yo estoy grabando Y de momento, como a la una de la madruga Empiezo a escuchar a la gente afuera hablar pero no hablando de bajito, hablando con tal de que yo sepa que ellos están ahí. Como estoy grabando con este teléfono que tengo en la mano. Si puedo activar la cámara. La cosa es que como yo estaba grabando de este, este teléfono que tengo en la mano, y este teléfono costó casi 220 pesos y es demasiado de bueno. Pues, ¿qué pasa? El micrófono se huye cabrón de verdad. Se huye tan cabrón que, a pesar de que te grabo 6 horas corrida, y que ellos están allá abajo en el carajo, acá más exactamente. Están justamente... la casa de Leti. Ellos están frente en casa de Leti y se escucha hasta acá grabando en el audio lo que yo tengo. Aquí tengo la... Este teléfono. Este teléfono el que yo tenía. Este teléfono el que yo tenía primero. gracias a este teléfono ahora yo puedo grabar en alta definición que fue por la razón que me mejore muchas fotos de las que tengo en el libro y el micrófono se escucha mucho mejor que es por eso que hoy después de haber subido los dos pisos donde explicaba cómo me envenenaron y después de dejar de cerrar las ventanas y después de... de este video el 28 de junio después de este otro video el 28 de junio donde se ha mostrado la comida en veneno este video el 29 de junio donde explicaba que habían tirado fuegos artificiales después de subir aquellos dos videos el día antes y después de este audio Después de este audio que lo subí exactamente hoy, a las 2 y 39 de la mañana lo subí una hora y media después de haberlo grabado. Resulta que el hecho de que haya gente aquí afuera, déjame ver si sí, puedo salir afuera y grabar. A prueba de cantar después que grabo ese vídeo allá afuera digo después que esta gente se pasa de madruga allá afuera lo único que me están dando a entender es ah, que no puedo grabar ya. la pantalla del micrófono la pantalla del teléfono mientras grabo pero después que se estuvieron toda la noche hoy de madruga Justamente como a las 4 o 5 de la mañana Vienen los pendejos Porque es la única palabra que se le puede decir a Amanecerse toda la puta noche Escuchando un loco hablando incoherencia Que obviamente no es cuestión de ser pendejo, Es cuestión de que saben, saben que Tú esta pendeja cuando se publique Va a explotar bien cabrón Y obviamente están asustados Después que escucharon toda la puta madrugada Ahí paró como unos buenos pendejos cogiendo frío se pusieron a poner audio de gallo con tal de que ese gallo que está ahí se pusiera a cantar y eso es lo único que da a entender lo que hace que me calme es que sé que esto es esta pendeja que estoy haciendo va a valer la pena